árboles caídos y municipios aún sorprendidos es el panorama que viven residentes en pimentel luego de que una intensa lluvia y fuertes vientos afectara a varias comunidades de la referida localidad sobre el fenómeno entrevistamos a moradores eh, nada un tornado vino de repente y, y se metió aquí dentro y siguió hacia allá abajo eh, derribando árboles, derribando invernaderos, y son todos los rebuses que puede notar. Y le cayeron árboles a un camión, a una jeepeta negra. Eh, el camión fue fue más afectado. La jipeta solo tiene algunos rasguños, pero el camión se, se abolló bien completamente en la parte delantera. Bueno, me cayó ese ramo, me decorrió la casa, y en verdad le doy gracias a Dios primero por ser tan gentil. Mucha gente conmigo. Vinieron y ayudaron. Yo miré para afuera y cuando salí, venía ese bricero. Yo creía que era como arena o, o un... Humo. Eso entró por ahí, por esa esquina. Cuando yo salí, a buscar a Isabel que eh, es la que, nada, que vive aquí. Mire, yo no sé ni para dónde iba, porque yo también iba a caer, porque ese ramo cayó ahí arriba. En cámara, José Tifa para NTN, Joanny Cordero.